Hola, soy Rubén Alonso y formo parte de Anthropolux junto a Esperanza Moreno y el 12 de junio estaré presentando Mix Nostrum en el patio del Museo de Tecnología en Valencia dentro del Festival the Music. Mix Nostrum es una obra de remezcla musical compuesta con fragmentos de músicas tradicionales de las culturas que delimitan el Mediterráneo. Y entre otras cosas también es una alegoría sobre la búsqueda de, de las esencias y de la autenticidad en la música. Compartirlo con, con todo el mundo que pueda venir esa noche al patio en el, en el museo digamos, donde se guardan las esencias de la identidad y de la cultura valenciana me parece como un sitio inmejorable y, y creo que, que puede resonar en muchos niveles ¿no? el, el trabajo allí, así que espero con muchas ganas esa noche, también por, por compartirlo con todos vosotros y vosotras en un entorno tan inmejorable, un saludo